¿Eh? ¿Eh? ¡No! Ah, una pausa, pero guay fue que... ¿Entendés que por culpa tuya y los machulitos como vos nos están matando? Ah. O sea tú comunicador. Yo tengo ¿Tenés? la culpa de que estén matando sí. gente. Las están matando macho a ustedes. Las están matando a ustedes por mi culpa. Miles de mujeres por año. ok Con y... tus privilegios de macho opresor. Mis... Privile... ¿Cuáles serían mis privilegios? Yo trabajo como un boludo todo el día para tener lo que tengo. Tus privilegios de varón. El privilegio de Madonna, se sí, prononaba no, por ese hombre, por laburar y esta, y bueno, a los que se quejan, digo, porque también hay hombres, eh, marchando sin trabajar, hace nada, bueno, a uno por desgracia, no, pero igual, que molesta, eh, no moleste a la gente que hace su trabajo, digo, vos no se la tuya no sé. ¿Qué te da el patriarcado? El patriarcado vendría a ser el sistema que oprime a las mujeres guardando el en el hogar mientras privilegia a los hombres enviándonos a morir en la guerra. Quitarnos la libertad, exactamente. ¿Y, ¿Y a cuántas guerras te mandaron a morir a vos, payaso? A ninguna. ¿Y a vos cuántas veces te mataron, genia? ¿Qué? Arrancaste esta conversación diciendo que las están matando a todas. ¿Cuántas veces te mataron, Marla? ¡Da, anda y compras pañuelo, Marla, y no. seguía alimentando el capitalismo. <risa> Y a, ¡A la vieja! ¡Ay! esta, Esto no, no piensa, obviamente, lo que dice. <risa> Hoy vi a un pibe con un pantalón apretado y le empecé a decir que tenía tremendo paquete y a perseguirlo. ¿Pueden creer que se enojó? O sea, amigo, es un cumplido. ¿Qué onda? Esta generación de cristal ya no tolera nada. ¿Ya no tolera el que siga en un piropo? Además, él se lo buscó vistiéndose así. Obviamente, recontra provocativo <risa> Hoy... nah, <risa> no sé. Sí, sí, en medio de la gente capaz tendrá vergüenza. Bueno, depende del contexto, ¿no? En cómo situación, depende de como hombre o mujer, si le queda a una mujer que le queda eh, bien el pantalón o algo así, pero en medio de la gente obviamente te da vergüenza, ¿no? Eh, depende cómo lo diga o cómo lo diga me con un pantalón no apretado y le empecé a decir que tenía tremendo paquete y a perseguirlo. Ya perseguido, ah, ok, no oí eso, eh ¿Se enojó? No, no. O sea, amigo, eh, no sé. es un cumplido ¿Qué onda? ¿Esta generación de cristal ya no tolera nada? Ya no tolera... Vamos a ver cómo se verían algunos cantantes Si fuesen un anime Esto van a ser todos los cantantes okay, Que, antes, que vamos, ¿eh? vamos a poner en la aplicación A ver, Shakira na <risa> Es impresionante lo bien que Muy sale bien. A ver Osuna Si esta aplicación lo pone blanco Es racista, boludo oh. Amigo, esta ah. aplicación es racista, boludo porque lo hace rubio? Ahora ah. sigue Nick boludo Me enamoré Y ahora el duquete El duqui Ew, amigo, se ve bien, duqui Ahora va Bunny, boludo Tancher, Eh, eh Sí, eh Y ahora van los BTS <risa> Ey, pero qué onda parece un presidente de los Estados Unidos sabes te parece que se está viniendo oh me vengo ahora ahora que veo oh, okay. <risa> vamos a ver cómo se verían algunos cantantes si fuesen tenemos a alguien en línea sí quién habla oh, hola, hola sí te habla Berlina bien Berlina muchas gracias por comunicarte contarme por qué tema me llamas a mí me llamó la atención que los elogies... ah, a tan sabes sabes por, ¿Por qué te llamó la atención que elogia al mejor jugador de la historia? Contame. Porque vos se la pasas criticando los estudios de género, cuestionando los tratamientos de hormonas. Y ves y para ser ese jugador que tanto te busca se tuvo que someter durante toda su infancia. Sí, que rompe pija, eh. De... Pero de que no, no te molesta tanto, como que te molesta las personas trans, papá. Bueno, sí, no y bueno me Merlina, el argumento Uf. que estás dando vos es, es perfecto realmente. Justamente Lionel Messi no se hormonó como un pollo de Monsanto porque se autopercibía alto. No. Se sometió un tratamiento de hormonas porque tuvo que aceptar, tuvo que reconocer que tenía Ajá. un problema. Eso. Decían si ver que tenía un problema y si no, no. Y así es la cosa. No es que sea autopersidio. ¿sí? Una afección, en este caso esa afección mm. era un déficit de crecimiento, ¿entendés? Si vos estás tan convencida de tu argumento, entonces asumo que para vos las personas trans también tienen un problema, ¿no? Tienen, tienen, tienen una afección. ¿no? <risa> ah, <risa> pero le dio vuelta. No, no, no, las, pero la, las personas trans no, no tienen... Pero lo dijiste vos. Vos los comparaste con una persona que tenía un problema de crecimiento y que se lo tuvo que tratar con especialistas. Como lo que es, como un problema de salud, de mm. físico. ¿No? ¡Oh, es una desubicada! ¡Qué hija de puta! Tenemos a alguien en línea, ¿sí? ¿Quién habla? Oh, hola, Ana. Sí. ¿Te hablo? ¿Te hablo? Son rompepija y cagones los prove de mierda, eh. Caone. Becam soldado caído. Fijaos en esta secuencia ¿Eh? de imágenes. En la primera, Beckham. la mujer suya se da cuenta de la mujer que tienen delante y él intenta disimular. ¿Ah, sí? En la segunda, ella lo mira y él intenta disimular la risa. <risa> pues, o sea... Tremendo culo de la rubia. Le en la cara, <risa> por lo tanto, ella se acaba <risa> enfadando. <risa> El intenta oh, la recuperarla, puta, wow. pero acaba diciendo La he liado Beckham, soldado <risa> caído Fijaos en esta secuencia sí. de imágenes Soldado caído. Se despierta de la anestesia Y no reconoce a su novio ¿Eh? Se nota que siempre le ha gustado Es su novio, con <risa> el que lleva dos años Pero claro, no le reconoce Lo que tiene claro es que le encanta <risa> El novio viendo esto no puede aguantarse la risa Y ella ya wow. decide empezar a tontear con él Le quita la gorrita él decide dejar la okay, está, está bien a este Cute Está literalmente viviendo un sueño. Es que su cara es increíble. Porque si lo man. Qué bonito. Se despierta la anestesia y no reconoce a su nombre. Se nota que siempre le ha gustado. ¿Qué personaje de anime tiene el nepe más grande? ¿De anime? Sí. De todo ¿Mm? el anime. Sí. Yo creo que bro, Broly, cuando entra en modo Super ¡Ah! Saiyan Legendario, eso se extiende. Te puede partir por Hostia. la mitad. Es que, literalmente además. Hace pito Super Saiyan y te parte, sí, literalmente. Sí, sí, o sea, te destruye. Yo creo que a ti te coge y te deja más alto de lo que ya eres. Probablemente el pito legendario. No veas <risas> con esos ojos a mi cuchurumín. ¿Qué personaje de anime tiene el nepe más grande? Alarma de países en guerra. Estados Unidos. ¿O oh, qué? ¿El, el arma de, de Está Esta buenísima la de Argentina. <risas> la Argentina. No es un simulacro. La de Japón, amigo, te vas a dormir. Muy anime. <risas> ¿What? ¿Puntearon? ¿Eh? A España lo llaman, amigo. <risas> <risas> Gracias. <risas> Esto sí que es una alarma de verdad Parece la arma de un mod Amigo, Guatemala es la oh. mejor porque habla loquendo, literal Nada <risa> no, la de Alemania se usa para memes, amigo <risa> Es un teclado Una película es esto, ¿qué? <risa> no, la de Australia da alto miedo No, oh, es una ambulancia la Se va a dormir <risa> Amigo, esta es la de Israel real Uh, la puta, si era mía. ¿Qué es? un electro? ¿Qué países en guerra? Estados Unidos. ¿Eh? Nah, nah, nah, nah. Nah, nah que hijo de puta. No me pasa nada eh.